Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Molina y soy asesor inmobiliario de 2AR Desarrollos. Hoy te presento eh, nuestro desarrollo residencial UCUM. UCUM se encuentra a 15 minutos de Junucmá, a 20 minutos de Ciudad Cauquel, a 30 minutos de la playa de Cisal, 40 minutos de la Ciudad de Mérida, 40 minutos del puerto de Chuburná y 45 minutos de de Puerto Progreso. Como pueden ver, es una excelente ubicación la que tenemos con esta privada residencial. ¿Dónde es la mejor ubicación para elegir y comprar un terreno o una propiedad en Yucatán? Y más si la queremos cerca de, de la playa. Pues, como, como sabemos, las zonas de mayor plusvalía son las de... La de las que van orientadas al norte, todo lo que es zona norte es lo que tiene mayor plusvalía. ¿Por qué? Porque es donde va dirigida hacia la playa, principalmente como referencia Puerto Progreso. Entonces todo lo que va, aquí todo lo que va hacia el norte es lo más cotizado. Entonces, como podemos ver, la privada de Ucum, residencial Ucum, está a 30 minutos de la playa de Cisal y a 20 minutos de Mérida. También está muy cerca de lo que es Ciudad Cauquel, donde tú podrás encontrar todo tipo de comercio, comercios varios, ha tenido un crecimiento y desarrollo impactante, lo que también ha tenido bastante crecimiento, es la zona de Junugma que es donde pertenece legalmente nuestro desarrollo de la privada Ocum. Como ustedes bien saben, la, la zona de Junugma eh, empresarios del giro industrial han puesto sus ojos en esa zona para tener un alto crecimiento y beneficios para el Estado. Aquí podemos, aquí estamos dividiendo lo que es Mérida y con una vista aérea, donde la dividimos en cuatro cuadrantes, ¿sí? Todo lo que está hacia el norte, como les comenté, y como bien sabemos, es lo de mayor plusvalía, aquí se encuentra Puerto Progreso. Ahora, ¿dónde se encuentra eh, nuestro... Desarrollo Privada Residencial Ucum. Está hacia arriba, que es el norte, hacia la izquierda, que es el poniente, entonces se, se ubican en el norponiente del de estado de Yucatán. Y del norponiente, si tenemos como referencia, Mérida. También aquí podemos ver la cercanía que tiene Residencial Ucuna hacia Cisal, a Mérida y también Puerto Progreso. Como, pueden, como saben y sabemos, Puerto Progreso es el puerto más importante del estado y estar cerca de él a unos minutos, pues eso le da gran plusvalía a la propiedad que nosotros podamos adquirir, ¿verdad? Eh, como les comenté también, Cucún pertenece oficialmente al municipio de Junugma, ¿sí? Oficialmente y legalmente la documentación pertenece a Junugma. Aquí podemos ver una vista aérea del crecimiento que ha habido en la zona, aquí como referencia les digo es Puerto Progreso, ¿sí? el norte es hacia acá. Aquí podemos, aquí nos, aquí nos, aquí aquí les señalo este, dónde está Ciudad Cauquel. Como todos sabemos, es una zona que ha crecido vertiginosamente en estos últimos años. Hay un proyecto también de 2.760 hectáreas que se, que se va a llamar Ciudad UQ. Entonces, como podemos observar, toda esta zona ha tenido y va a tener una gran, un gran crecimiento urbano de infraestructura y, y en cualquier momento se va a ir detonando, perdón, se, hay, se va a ir detonando toda esta zona, todo lo que es, que ya se está detonando, pero cada vez más todo lo que está circunvecino a Hunukma entonces lo que es Mérida Junumá está realizándose un crecimiento cada vez mayor aquí como pueden ver está nuestra privada entonces pueden ver el crecimiento que ha tenido y que está teniendo toda esta zona como les he comentado anteriormente Ukun sus ventajas es que está cerca de Mérida y cerca de la playa de Sisal. Aquí, como podemos observar, esta es la carretera Mérida-Junugma. ¿sí? Ciudad Ucú está por acá, Cauquel, por esta zona. Entonces, ¿qué distancia hay de, de la carretera al desarrollo? Tenemos tres kilómetros de la carretera a la entrada. Este es nuestro desarrollo residencial UQ, aquí está nuestra entrada. Hoy por hoy, esta es la entrada. Futura avenida, esta va a ser una futura avenida, donde va a ser aquí, va a ser la entrada principal. ¿Qué amenidades va a tener UQ? Pues al llegar va a haber un acceso principal, eh, con una fachada eh, distintiva. Quiero comentar que todas estas imágenes, como bien sabemos, son de referencia del proyecto. Nada más. Esta es la entrada distintiva, que va a tener el desarrollo con su caseta de vigilancia 24-7. ¿Qué amenidades va a tener esta está privada, va a tener dos casa club, la primera, ahorita, en un momento ahorita les señalo dónde va a quedar las casas club, en el, en el plano, en el master plan, la, la casa club número uno, y podemos ver que va a haber un gimnasio en la parte alta, abajo una recepción, y va a estar frente a la piscina del desarrollo, Va a haber un son-deck, eh, también el gimnasio, como ya lo comenté, el, la recepción lobby, un estacionamiento para visitantes. La casa-club número dos va a constar de un bar que va a estar en la planta alta y la, la casa-club número dos. Va a haber cancha de pádel, un roof bar, que es donde va a estar que ya les señale hace un momento una cafetería y coworking las amenidades al aire libre son cancha de usos múltiples una cancha deportiva el parque infantil el pet park para sus mascotas qué servicios van a ser los que va a contar esta con los que va a contar esta privada, son pozos pluviales, luz eléctrica, la entrada distintiva, bardas perimetrales, alumbrado público y agua potable. Entonces, eh, el agua potable no va a entrar a la y va a ser una concesión de un particular, pero donde va a proveer de agua potable. Va a haber banquetas mojoneras, Sistema de riego, calles pavimentadas, caseta de vigilancia 24-7, recolección de basura. Bueno, aquí ya estamos en el master plan y quiero comentarles que hoy por hoy lo que estamos eh, comercializando es la etapa 1. Esto es la etapa 1. ¿Cómo se divide la etapa 1? En Cun Norte, ¿qué es esto? Cun Norte y Kun Sur, ¿sí? Repito, la etapa 1 es esta parte, que es la que hoy por hoy estamos comercializando, y la parte superior es Kun Norte y la parte de abajo es Kun Sur, ¿sí? Eh, posteriormente vamos a tener la etapa 2, Diamante 1, la etapa 3, Diamante 2, la etapa 4, diamante 3, y la etapa 5, que es platino, es donde se van a ubicar las dos Casa Club del Desarrollo. ¿Sí? Esta es, este es la Casa Club número uno, donde está el gimnasio en la planta alta, tenemos la alberca, y aquí se ubica la Casa Club número 2. ¿Sí? Entonces. Como podemos observar es un desarrollo que va a estar con varias, varias privadas dividiéndolas en etapas y, y vuelvo a insistir en que esta es la etapa 1 en la que estamos hoy por hoy promocionando. ¿Sí? Son cinco etapas las que estamos manejando. Eh, son 412 lotes, el total, el total de lotes con el que cuenta la privada. La medida promedio de los lotes son de 250 metros cuadrados. Más de 20 amenidades, como lo comentamos, dos casas club. El costo de mantenimiento, habíamos dicho que era de 3 pesos, pero bajó a 2.5 pesos por metro cuadrado. La entrega de la primera etapa, que es QNORT Norte y con Sur, se entrega en el 2025. El, el área de construcción en lotes del 60% y de 2 a 3 pisos, que es el requerimiento. Eh, tenemos dos años para iniciar la construcción y dos años más para finalizarla. Como, como sabemos, como es privada, está en régimen condominal. De lo más importante que tiene todo desarrollo, debe ser que tenga una certeza legal, ¿sí? De nada sirve que tengamos un excelente desarrollo con todas las amenidades si su legalidad no cumple con los requerimientos del gobierno. Esto es muy peligroso, como ya sabemos, estar comprando algo que a lo mejor todavía es ejidal o no tienen la documentación adecuada para poder comercializar y vender. Tenemos dos tipos de documentación con, lo que, con los que nosotros contamos, que es, son los empresariales, son los que, con los que cuenta la, nosotros, que somos los desarrolladores, y los institucionales, que son los del gobierno. ¿sí? Los, la documentación institucional con la que nosotros contamos es una licencia de uso de suelo el oficio de división, la factibilidad urbano-ambiental, el, el, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INA. También contamos con el permiso de comercialización. La licencia de uso de suelo, este es un ejemplo del documento, ¿sí? donde nos comenta que el uso de suelo, donde nos dice que el uso de suelo es habitacional. Totalmente habitacional, residencial. Pueden ver los sellos, todo legal. Si ustedes requieren de copias para poder tenerlos, con mucho gusto se los proporcionamos. ¿Para qué sirve el uso de suelo? Es el permiso que te da desarrollo urbano de un municipio para poder hacer el uso de suelo según lo autorizado. ¿Sí? De hecho, aquí están los datos para poder averiguarlo. ¿sí? Eh, un ejemplo, por ejemplo, en Mucum es un predio autorizado con uso de suelo habitacional, como lo comentamos. Solo pueden construirse casas, no puede haber negocios y mucho menos algo con el respecto del giro semi-industrial. Ni comercial ni semi-industrial, única y exclusivamente habitacional, o sea, Residencial. Eh, también, tener, como, como podemos ver aquí, contamos con la licencia de oficio de división, con el número de tablaje catastral. Les vuelvo, les vuelvo a comentar, por privada, todo espe específico, desglosado, con sus sellos eh, de autorización del municipio de Junugma. Eh, también contamos con la factibilidad del urbano ambiental, como el famoso FUA. Contamos también con él, como pueden ver aquí, los sellos, firmas, todo expedido por el municipio de Junugma. Sí, aquí pueden verlo. Una vez más, permiso también de comercialización, una vez más, les vuelvo a comentar que si ustedes requieren de esta información, se las podemos hacer llegar para que las, las pueda checar su abogada, abogado y ustedes mismos. ¿sí? Ahora, la documentación empresarial empresarial con la que nosotros contamos es un poder notarial, una provincia de compraventa, la situación fiscal de la empresa, de la desarrolladora, actas de compraventa. Entonces, como pueden ver, eh, Estamos legalmente alineados a lo que nos pide el gobierno y por eso mismo Residencial Ocún lo hace un desarrollo seguro y donde podemos adquirir un pedazo de tierra en Yucatán con una excelente ubicación cerca de la playa de Cizal, nuevo pueblo mágico. Vienen nuevos desarrollos, de hecho nosotros también contaremos con uno de ellos, con hotel. Entonces, se está detonando toda, toda esta zona de lo que es Cunumá hacia Cizal, donde va a tener un gran desarrollo turístico. Y esto a la vez le da gran valor a nuestros desarrollos, y principalmente a este desarrollo de, de privada residencial Ucún por la cercanía también que tiene con Mérida. Y como lo pudimos ver, pues Ciudad Ucú, Cauqué le dan una, un alto valor a, a nuestro residencial, donde eso, una de las maneras que nosotros podemos saber cómo va a tener plusvalía una propiedad, es por todo, por todo lo que se está construyendo alrededor. Eso es lo que le daba valor. Entonces aprovechemos hoy por hoy que es preventa, que todavía el precio es bajo y eso es una gran ventaja para poder adquirir hoy por hoy. No damos precio aún porque luego van subiendo los precios y luego empiezan a ver este video y decir, es que yo vi el precio tal. Entonces, si quieres saber el precio... Hoy por hoy del metro cuadrado, eh, contáctame, estoy a tus órdenes y cualquier duda, cotización, eh, estoy también a tus órdenes para poder otorgártela. Muchas gracias y mucha suerte. Si tienes interés por comprar, contáctame, soy Sergio Molina y te puedes comunicar conmigo al 99 99 70 11 97.